Bueno, vamos a ver qué es lo que vemos hoy en Twitter. Chupa, chupa amigas bienvenidos vengadores y vengadoras bienvenidos nuevamente a Toffee Game Channel perdonen hay algunos antiguos suscriptores que no están contentos con que se metan pues con sus eh, ídolos eh, bueno pues que se vayan a ver sus ídolos <risa> que cada día está peor la cosa bueno eh, de hecho hoy eh, como sabéis ha caído Yogur ha caído Yogur Eso era inevitable a ver después de Natalio Yogur tenía que caer lo más gracioso de todo es que Yogur creía que yo me estaba creyendo su historia pero bueno eso lo vamos a dejar ya este ciclo lo vamos a dejar para el domingo lo vamos a dejar para el café tóxico porque me da la impresión no sé ¿eh? yo, yo ya os estoy advirtiendo Arcade por favor, ten más ojo porque ya Johnny no, de verdad, bueno eh, no pasa nada por lo menos él no dice que es una mujer él es lo que es aunque no me guste, eh, bien, como dije ayer y hoy lo vuelvo a repetir porque es muy importante de verdad, es muy importante la noticia de eh, los televisores Samsung, ¿vale? O sea, noticia que de hecho ha pasado totalmente desapercibida, sigue pasando desapercibida y vamos a, a, a repetirla si hace falta mil veces vale porque de aquí a unos años no será raro que te puedas comprar un LG o otra marca que no sea Samsung eh, como por ejemplo estas dos pantallas que tengo aquí delante mía son Samsung bueno, ¿qué es lo que pasa con los televisores Samsung? los televisores Samsung en general los televisores nuevos sabéis que todos tienen incluidos ya todos esos eh, canales de suscripción, como puede ser HBO, como puede ser Amazon Prime o Netflix, no Netflix, esa, esa es la copia eh, barata, eh, Netflix. Y ahora, en un acuerdo que han hecho entre los de Xbox y los de la marca Samsung, introducirán el Game Pass en sus televisores he hablado con los los encargados bueno o sea, eh, con, lo, con los que podía y tenía más cercano ayer que eran los del MediaMark y los del Carrefour bien los del Carrefour son hay que tengo que decirlo parece que no se enteran de nada oiga señores ustedes sabéis que ayer mismo eh, Samsung en su cuenta oficial ha dicho esto porque primero saltó a la noticia eh, de que Xbox iba a entrar en los nuevos televisores que empezarán a, a aparecer a comienzos de, del 2023 que tampoco queda tanto o sea, estamos ya en el mes 7 no queda tanto quedan seis meses vale o sea que tampoco por lo tanto vale hasta ahora hasta ahora os estáis dando cuenta de lo importante que es la noticia verdad vale eh, este vídeo he tenido que actualizarlo rápidamente porque eh, claro hay modelos que tenéis y que posiblemente ya hayáis comprado como por ejemplo estos que, estamos, estos que estamos viendo aquí algunos modelos donde el 2022 son compatibles y estos son más o menos los que son más compatibles son el q 60 d QLED eh, 4K Smart TV eh, 2022 eh, QN90B Samsung Neo QLED 4K Smart TV 2022 lo mismo con eh, una, única, una única diferencia, QN95 Smart TV 2022 La, el QN800B Samsung Neo OLED, en verdad QLED, <ríe> Qled es que es una Q vale, a 8K Smart TV del 2000, de este 2022 QN900B Samsung Neo OLED a 8K es un pastinazo lo vais a tener en 8K además es que vamos eh, y estos son modelos que ya han salido que podéis comprar dice al final en nota de prensa subraya que también se incluyen los monitores Smart Monitor lanzados en el curso natural no necesitas descargar nada eh, evidentemente claro, no necesitas descargar, descargar nada eh, para poder acceder a los tit a los juegos y tal, y a las aplicaciones todo, tan solo emparejar tu mando por medio del bluetooth e y, y a jugar ¿Eh? o el Dual Sense ahí nos está diciendo de que ojito, ¿eh? ahí nos está diciendo Samsung que seguramente también esté entre Sony por eso deja caer lo de, oye, y si queréis ustedes, lo de DualSense Bien, vamos a, a, a seguir porque todavía también hay otra aquí que esto es importante también leerlo bien. Vale, dice, desde ayer, ¿eh? desde ayer es.. Eh, ya está disponible la aplicación de Xbox en los Samsung Smart TV 2022, permitiendo jugar a cientos de juegos de Xbox Game Pass en la nube como Halo Infinite, Forza Horizon 5, el Microsoft Flight Simulator, el Redfall que llegará, el Starfield, bueno no quiero, no quiero alardear de los juegos que, que tenemos ni los que van a llegar que son bastantes, por cierto. Para asegurarte de que estás listo para jugar, esto es lo que necesitarás. Para acceder a la aplicación de Xbox necesitas uno de los Samsung Smart TV 2022. Para jugar a los cientos de juegos de, de que están en la nube, ¿no? De la biblioteca de Game Pass, necesitas una suscripción ¿eh? del Game Pass Ultimate. ¿Vale? No el Game Pass normal, el Game Pass, el Game Pass Ultimate. Si no tienes una suscripción y quieres probar la experiencia por ti mismo, antes de suscribirte puedes jugar a Fortnite gratis. Es decir, eh, no, te, no, te, no te hace falta comprar ninguna consola para jugar a Fortnite. Porque, es más, padres del mundo, no le compréis más consolas. Si al único que juegas es al Fortnite, déjenlo eh, con la tele ahí, ya, total. Pero bueno. Eh, casi cualquier mando con bluetooth funcionará con la aplicación de xbox esto es muy importante significa eh, que al mismo que en un pc eh, podemos jugar con diferentes mandos pero bueno es un mando bueno es un mando que es bastante útil eso y sigamos a ver qué más dice dice bueno casi cualquier mando bluetooth Funcionar con la aplicación de Xbox, con el mando inalámbrico Xbox, y Xbox Adaptative Controller, el mando Elite Series 2 o el mando DualSense. Volvemos a lo mismo. Aquí están dejando claro de que, oye, Sony, eh, ¿qué pasa con ustedes? ¿No vais a hacer lo mismo? Porque no hay nada todavía pactado entre ellos. Sin embargo, con Xbox sí. Entonces, es como que le están haciendo un poco una llamada de atención a los de Sony, como diciéndole, oye, ¿no os vais a meter en esto o, o os vais a quedar fuera? En fin. Eh, pues amigos, eh, claro y en botella. Eh, blanco y en botella, mejor dicho. Eh, es decir. Esto es el futuro, o sea, la gente eh, que piense que el Game Pass a día de hoy todavía, eh, que piense que no es sostenible, no solamente se está equivocando totalmente, sino que llegará un día en que va a haber la marca de Xbox por todas partes va a encender el televisor <risa> ahí está va a encender el ordenador aparte de que es Windows ahí va a también eh, <risa> ya incluido ¿por qué? porque es Windows entonces es normal que meta pues, eh, el Gamepad por cierto a todos aquellos idiotas que vais insultando a xbox pero que tenéis un ordenador no se os ha ocurrido que no necesitáis estar suscritos para jugar al fortnite que solamente tenéis que meteros en el, en el game pass y sin suscripción alguna jugar simplemente eso es que lo tenéis en vuestros ordenadores aunque sean los ordenadores más cutres que haya hasta el ordenador más cutre puede correr creo yo ¿eh? creo yo eh, sobre todo si es de media gama y tal de, de, de la de de, bueno, de, la, de la generación anterior lo soporta lo soporta créeme que tipos de ordenadores así son capaces de soportar un Fortnite sin problemas no os puedo decir lo mismo del Apex ni de otros juegos, porque ya son más complicados, pero por el modo de, de, de, de que está construido el Fortnite, entiéndase que no es complicado. Aparte, todo esto va por la nube, todo esto va porque es que el juego es gratuito, ya lo sabéis, ya sabéis que el juego es gratuito. El Fortnite es un juego gratuito en todas las plataformas, lo puedes jugar en Google está puedes jugar, o sea, eh, en cualquier sitio incluso en Super Nintendo o sea, perdón, en Nintendo Switch ahora ya no hay excusa para decir que no puedes que no te puedes permitir una Xbox, vale, no te puedes permitir la consola pero como decía si ahora tienes uno de esos modelos de, de, de televisor de Samsung que han salido en el 2022 vas a tener la suerte de que van a tener la aplicación del Game Pass y la gente de Media Mar y del Carrefour que os estaba comentando antes no tienen ni pajolera idea lo siento pero no sé eh, qué es lo que hacéis allí desde luego informaros de los productos que tenéis no a eh, ustedes nada más que saber si os llega o no os llega nada más y me parece, me parece increíble, pero bueno, da igual. Así que grandes noticias nuevamente eh, eh, para Xbox y para Japón. Sí, sí, <ríe> para Japón también. O sea, es una cosa. Todo esto ha pasado muy por delante nuestra y no nos hemos dado cuenta. Hemos visto la noticia, hemos dicho, oh, wow. Pero esto será para dentro de... No, no, no, no, no, no, <risa> Seguramente muchos de ustedes tengáis ya televisores que dentro de poco se le introducirá eh, esa aplicación que es la del Game Pass. Así que estad atentos. Si os gusta este vídeo, ya sabéis, suscribiros, darle like y con ustedes, os, eh, el Vengador Tóxico, me voy porque es que hace una calor de verdad eh, insoportable y no quiero eh, pasarme el vídeo entero hablando de la calor que hace así que por favor <ríe> eh, espero que lo paséis muy bien con los videojuegos espero que lo disfrutéis muy bien todo este verano también a pesar de la, de la calor y lo que pasa da igual pero en el tema de los videojuegos si os queréis comprar una, una televisión nueva Samsung que sepáis que vais a tener el Game Pass ya ahí metido en vuestro televisor increíble, me encanta así que qué pensáis ustedes dejadlo en la caja de comentarios y si hay algún niño rata que diga algo así estúpido o insultante pues los mandáis a la mierda como por, como por ejemplo Félix ¿eh? antiguo suscriptor no te gusta que, que se metan con sacelito oh, que pena que lástima que lástima bueno pues chao hasta la próxima amigos